¿Vale? ¿Se me escucha? Hola, hola, hola, hola, hola, hola, vale eh, Estamos de vuelta Hemos vuelto a, a un turno eh, Hemos vuelto a, a los vídeos eh, Estoy aquí en el servidor de Battlefield eh, Como podéis ver Ha habido algunos problemillas Y es que por algún casual de la vida Se han perdido... Mmm, las barricadas se han perdido las barricadas tanto de este servidor como del otro no, no sé por qué y eh, ahora mismo lo que estoy haciendo es restaurar lo que lo que se ha perdido eh, bueno de que nada deciros que perdón por la ausencia que perdón por la ausencia vídeos pero bueno eh, nada entonces voy a intentar traer todos los vídeos que pueda eh, lo que pasa es que bueno voy a estar ocupado porque estoy estoy de sangre y tengo que estudiar así que no voy a poder traer muchísimos muchísimos vídeos pero bueno voy a intentar hacer todo lo posible eh, otra cosa estoy hablando bajito porque es tarde si va a entrar aquí alguien y me van, me van a apuñalar o algo por el estilo así que mejor hablamos bajito eh, también deciros que bueno, eh, esto, este este tengo que, que volver a tocar no tengo que poner algunas cositas tanto de este como del otro entonces pues con eso también me a estar algo ocupado que me va a quitar tiempo para grabar vídeos pero bueno, esto fue voy a intentar traer vídeos lo antes posible lo, eh, algún que otro o lo que sea pero eso que tengas en cuenta que voy a estar ocupado porque tengo que estudiar y, y esas cosas he eh, encontrado un mod ya que estoy ya que se había reiniciado todo eso que son en plan son unas cosas que son invisibles unas estructuras unas barricadas y eh, las he puesto por todo el mapa son estas cosas son estos son un, ¿es un mod que dejáis estos efectos y mm, por aquí que no, no se ve pero por ejemplo por aquí hay otro por aquí hay otro he puesto unos cuantos no sé que estaba pa, pa no más lo viene siendo el servidor y pues no mucho más eh, simplemente quería quería enseñaros esto ah por cierto también está ya puesta de eh, lo de no cosméticos, es decir, ya ya no hay cosméticos y te metes en el servidor, no puedes tener cosméticos. Y nada, eh, simplemente era eso, decir que he vuelto, que voy a intentar traer vídeos lo antes posible, pero que que voy a estar ocupado, voy a estar ocupado y no voy a poder traer todos los que me gustaría, pero bueno, lo voy a intentar. Así que nada, eso era todo. Yo espero que haya gustado el vídeo. Eh, si queréis más vídeos de un turner Y de CSGO Y de lo que vaya a traer Ya veréis lo que voy sacando Dale like y yo os lo traeré Así que nada, chicos que este capítulo aprovechado y adiós